Hola, ¿Cómo están? Estamos aquí en, en, la, en la Gloria, en la Fundación. Y bueno, vamos a repartir, estamos, vamos a repartir esta, estas donaciones que hemos recibido, gloria, la gloria y la honra para el Señor. Eh, vamos a repartir a Ciudad Bolívar 7.7 y a otros diferentes ministerios para que el Señor se glorifique grande y poderoso. Restauración Barak también, la Iglesia de su, buscar de Su Presencia. Y otros ministerios que se están, a, a, eh, están siendo bendecidos. A través de estas personas que realmente Dios ha tocado su corazón. Le damos la gloria y la honra al Señor. Como podemos ver allá, ya están repartidas ropa para niño, para, para niña, a mujer, hombre, zapatos. Gloria y la honra para el Señor. También tenemos el, la parte de aquí para buscarle su presencia. Ellos están contentísimos, emocionados. Una vez más, gracias al Señor que ha tocado estos días, has tocado sus corazones y siempre andré la gloria y la honra al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Eh, Señor, eh, como siempre hemos dicho, estamos en la gloria para hablar de ti, Señor, y siempre te vamos a dar la gloria y la honra y el poder, Padre Celestial. Bueno, entonces vamos a continuar con este proceso y vamos a estar dando videos de, de lo que hacemos aquí en Fundación Cristianos en la Gloria y siempre recordando que la gloria y la honra son para nuestro señor la gloria y la honra son para todo para él eh, estoy emocionado porque el señor ha tocado corazones ha tocado vidas el señor ha escuchado nuestras oraciones y como digo él se merece la gloria y la honra y el poder como siempre lo digo nunca me voy a cansar de dársela padre hijo y espíritu santo son hermosos maravillosos y bueno esperando que como siempre eh, aquí en Cristo en la Gloria Fundación siempre ande la gloria y la honra y el poder y y estaremos actualizándote para ver las maravillas que es el Señor cuando estemos en Ciudad Bolívar 7.7, se ha titulado esa ayuda el 20 de noviembre y en las otras ayudas que muy pronto estaremos eh, en, eh, en esos hermosos ministerios, dándote la gloria y la honra, Señor, mostrándote lo que piensa en la comunidad y, y cómo te dar, cómo tú nos has enseñado que únicamente debemos de dar, sino que la comunidad también debe dar para ti. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar haciendo este proceso. Los colaboradores hoy se retiraron muy temprano. Le damos una vez más gracias, Gloria Honra, Pastor Louvier, eh, a su esposa, al Pastor Henderson. También queremos agradecer a, al Pastor John Velasco y a, y a la familia pastoral de Barak, porque realmente ellos han, han estado pendientes de todo esto. Y emocionados que muy pronto van a recibir su ayuda. Y yo sé que el Señor va a proveer transporte y todo. Y va a conmover sus corazones en el nombre poderoso de su nombre. Bueno, aquí te dejo con estas imágenes de lo que hace el Señor. Eh, aquí con todo, con todo esto. Hola, mis amigos de Cristianos en la Gloria Fundación. Aquí estamos en el barrio Caracolí. Como pueden ver, la camioneta ya. Estamos llegando aquí para repartir esta gran bendición aquí uh, en Bogotá, Colombia, con nuestro pastor Henderson. Y tenemos la hermana allá en el fondo que nos va a llevar donde esta comunidad realmente, una comunidad muy vulnerable que necesita nuestra ayuda. Es por eso que aquí en Cristianos en la Gloria Fundación estamos haciendo lo mejor y vamos caminando para mostrarles la vulnerabilidad de este... De, esta, de estas personas, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, aquí mi pastor. Bueno, aquí con el pastor Henderson. Pastor Henderson, ¿cómo estás? Excelente, bien, gracias a Dios. Eh, una misión muy bonita, muy linda y creo que va a ser muy excelente okay. para la comunidad y para todos aquellos que están necesitando la palabra de Dios y también una ayuda social. Muchas gracias y es una oportunidad que nos alegra en nuestro corazón, ¿cierto? Para el Señor. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por esta oportunidad y creo que, que va a ser de gran impacto para esta eh, sociedad, este lugar eh, aledaño de Bogotá y creo que... Va funcionando bueno, bien, aquí excelente. estábamos haciendo esa gran obra social, estábamos dando las buenas nuevas de reino a los cielos y diciendo que el Señor nos había traído a este hermoso lugar de Ciudad Bolívar, Barrio Caracolí, una comunidad muy vulnerable, eh, la gente iba llegando poco a poco. Y se comenzaba a hablar de una palabra y ver la vulnerabilidad de esta gente cómo vive, desplazados de, de la guerra y el pastor. En este momento se te puede hacer difícil entrar al camino estrecho, a la puerta estrecha, pero cuando accese encontrarás paz, encontrarás liberación, encontrarás salvación. Te sientes mal, ¿cierto? Me dijo, sí Pero Dios puede cambiar tu vida Y él me dijo, mire Yo siento que, que, que no sé qué me pasa a mí Yo busco lo malo Voy por aquí, voy por acá Y no encuentro nada bueno Yo le dije, lo puede encontrar en Dios Porque la Biblia dice que al hombre Todos los caminos le parecen rectos Pero su fin es perdición ¿Cuál es el único camino que tiene acceso A la vida eterna y a la paz eterna? El Jesucristo de Nazaret Ver esas caras eh, quebrantadas, estos niños, estas familias, dándole esa gran ayuda por medio de otras personas que dieron estas grandes donaciones y sabiendo que el Señor está haciendo la obra en ellos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, reitero mi saludo, eh, mucho gusto, yo me presento en esta tarde, mi nombre es Nicolás Ernesto Palacio Martínez, de, de aquí, de la ciudad de Bogotá, eh, nació acá en esta nación de Colombia. Eh, soy un joven de 20 años y en esta tarde yo quiero dar estas palabras de admiración porque admiro a Dios, lo engrandezco, lo alabo porque Él es el que hace esa obra. Él en esta tarde usó a la Fundación, a la fundación Cristianos en la Gloria y la trajo a orar en, esta, en este barrio que es un entorno muy marginal, muy precario, donde se ve mucha droga, donde se ve mucha maldad. Y entonces Dios viene aquí a ese barrio, yo lo engrandezco, le doy gracias a Dios por venir a este barrio en esta tarde a traer vestimentas, a traer alimento y lo mejor fue que trajo la palabra de él, trajo la palabra viva y eficaz, porque él dice que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de, la, de su boca, entonces en esta tarde yo admiro a Dios porque me, nos dejó ver su gloria como él llama como él llama está a la puerta y ya él lo hace porque no podemos tener excusa y bueno yo me alegro de estar acá con mis primas, con mis hermanas, con mi tía, con mi mamá, con el esposo de mi tía, con las, las personas que ha traído Dios que son de este barrio y que han recibido la bendición, también le pedimos a Dios que sea él el que tenga misericordia, que quebrante las piedras que la han endurecido para que le sirvan, entonces en esta tarde yo le doy muchas gracias a Dios y este, este discurso es para que quede captado, quede en, en la memoria, capturado, como Dios obra maravillosamente, Él viene a los lugares más inhóspitos, donde no viene el hombre, Dios sí viene, porque Él dice que de lo vil y menospreciado y de lo que no es, y de lo, y para, y de lo que no es para deshacer lo que es, eso es lo que hace Dios, Él levanta el polvo al menesteroso y al pobre y Él es maravilloso, entonces... Culmino con esas palabras, enviando un saludo en el nombre de Jesús. Amén. Viendo todas estas personas compartiendo una vez más estas grandes, grandes ayudas y nuestros líderes ayudándonos también. Las personas que por medio de ellas podemos llegar a estas comunidades porque desafortunadamente no cualquiera puede entrar a estas áreas. Son, son áreas eh, muy peligrosas. Pero bueno, siempre con el respaldo del Señor, ayudando a esta comunidad y pudiendo dar esa, esa palabra viva. Y también compartiendo unos zapatos, ropa y los niños recibiendo juguetes y bueno dándole la gloria y la honra al Señor. Gracias al Padre que nos ha enviado estos lugares para que podamos ser esa luz en las tinieblas, ese sal en el mundo. Entonces... Aquí vemos a esta comunidad contenta, agradecida, dándole también ese, ese alimento. No únicamente desde la palabra que es el más importante, sino mercados para que ellos uh, puedan comer. Eh, yo sé que estos alimentos no van a ser por... por uh, no los iba a durar para siempre, pero de pronto en esa semana no pudieron comer, en ese día no pudieron alimentarse. Pero Cristianos en la gloria fundación haciendo lo posible para ayudar a las comunidades y ver que estas personas pueden compartir y hubo muchas personas que no salían por medio de temor, por pena pero como podemos ver las imágenes hay una, una vulnerabilidad en estas comunidades casas que se están cayendo eh, por el mismo tipo de terreno pero como siempre ellos nos decían que ellos le piden al Señor que, que volviera a llegar esa ayuda y que esas oraciones habían sido escuchadas y es por eso que el Señor eh, cada día como tenemos ese eslogan estamos en la gloria para hablar de Dios y estamos en la gloria para ir a cada lugar para que el Señor nos lleve y realmente podamos ver y evidenciar lo que el Señor quiere hacer en cada familia Vemos, vimos gente muy quebrantada gente muy entregada y hablándonos sobre el Señor. Algo que realmente me impactó fue que las, las personas decían queremos más de la palabra de Dios. Gracias por la ropa, gracias por la comida, pero ellos nos enfatizaban que realmente necesitaban esa palabra porque había mucha gente muerta, pero vi viva pero muerta, pero que realmente necesitaban ir a que volviéramos a evangelizar, que ellos nos llevarían a puerta a puerta, porque la gente realmente eh, escucharía la palabra de Dios, porque hay mucho enfermo, muchas personas necesitadas, y como vemos en las imágenes, contentos. Contentos porque eh, este fin de año no van a sentir frío, sino Dios les dio una cobija, Dios les dio un saco, unos zapatos, para poder... Estar en estas, en estas áreas de Bogotá, en estos lugares Con calor, no únicamente espiritual, sino del cuerpo Estamos allí, vamos a leer esta palabra Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y la Escritura dice así Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar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 Lejos del reino de Dios Y ya ninguno osaba en preguntarle Gracias. Gloria sea al Señor Mire eh, El tema de esta palabra que, que les voy a hablar Es el siguiente Escuchen bien No te quedes así Dígale que está a tu lado No te quedes así Y usted dirá ¿Por qué? Eh, Pastores Van a escuchar Voy a hablarle de varios segmentos en 15 minutos de varias historias de la Biblia. Le voy a hablarle de un hombre llamado Bartimeo. ¿Conocen a, a ese hombre en la Biblia? Bartimeo, cierto. Bartimeo era un hombre que se destacó en, en el segmento donde ejerció su fe para alcanzar un milagro de Jesús. Porque hay dos tipos de personas eh, eh, que escuchan la palabra de Dios. Quienes provocan que Dios haga algo y los que esperan que algo suceda. Y yo creo que aquí estamos los que provocamos, que Dios haga algo en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos personas que estamos provocando que Dios extienda su mano. Y mientras predicamos, puede haber una sanidad, puede haber un milagro, puede haber una restauración. Alabado sea el Señor. Entonces, Bartimeo es, es un hombre. ¿Por qué voy a, a, a, a unir estas dos palabras? Porque Bartimeo fue un hombre que se acercó a Dios y estuvo tan cerca que entró por la fe en el reino de dios alabado sea el señor entonces bartimeo se iba a quedar ciego sabe Habían personas otras voces que habían llegado a bartimeo y le habían dicho bartimeo guarda silencio su milagro estaba a punto de suceder algo estaba a punto de cambiar en su vida algo estaba a punto de, de, de, de transformar su interior y la gente que llegó a Bartimeo, las voces exteriores, aparte de la de Jesús, le dijeron, cállate. Le dijeron, quédate así. Pero él dijo, yo no me voy a quedar así. Algo va a suceder. Amén. Yo creo que aquí hay gente como Bartimeo que le dice, no, quédate así. Pero en, esta, en este momento están reconociendo que Jesús de Nazaret tiene vida eterna y no se van a quedar en la condición en que el enemigo quiere verlo, sino que van a alzar su voz hoy y van a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. A su nombre. Quiero que entiendan esto, que van a haber circunstancias que te van a limitar y, y van a ejercer, van a tratar de ejercer un poder sobre ti para que te quedes en una condición deplorable en el espíritu. Bartimeo iba a recobrar su vista, era el momento único que tenía para no quedarse así, pero él comenzó a dar voces y a seguir la voz que tiene vida eterna, no se dejó guiar y no interpretó la mala intención de las voces externas, aparte de la de Dios, sino que entendió que la voz de Dios, de Jesús de Nazaret, tenía el poder para librarlo a él y rescatarlo, y yo creo que como Bartimeo quizás en condición espiritual estamos, quizás estamos en una condición espiritual donde el enemigo nos tiene atado o los tenía atado porque no los tiene, los tenía atado y hoy han reconocido que la voz de Dios ha llegado a nosotros y nos está diciendo la, lo que tú estás haciendo lo vas a recibir hoy. Tuvimos un grupo hermoso, el pastor Henderson, el hermano Ramiro, también a David Polo, que era nuestro camarógrafo. Dios les bendiga, muy agradecidos por esta bendición tan bonita que tuvieron aquí con nuestra comunidad. Aquí, parte baja de Caracolí, de verdad que los niños, las madres, todos se fueron muy contentos. Eh, muy agradecidos, de verdad, y muchas gracias por habernos tenido en cuenta y ojalá que esta no sea la última oportunidad. Dios nos bendiga, eh, muy buenas tardes, eh, quiero darle las gracias primeramente al Creador porque Él ha puesto su mirada en este lugar, en este día y Él solamente, Él es el que ha hecho posible esto, eh, quiero darle las gracias a ustedes porque Dios se dejaron usar por el Señor para traer esa bendición a este lugar el Señor se ha colocado su mirada en este lugar, en los niños eh, solamente Él sabe la condición de cada uno y pues Creo que, solo, o sea, creo que solamente eso lo hace Dios entonces estoy muy agradecida primeramente con Dios, con ustedes porque una bendición muy grande definitivamente la gente muy contenta Señor, de la, no, el Señor ha hecho un milagro grande sobre todo porque yo sé que vivo acá que conozco mi comunidad sé que realmente eso es lo primordial que necesita el ser humano y que necesita esta familias de acá y los niños de que ellos están creciendo en este ambiente y necesitaban necesitan de esa palabra del Señor. Entonces, y las familias también, porque más que todo la, las familias también necesitan del Señor primeramente. Eh, pues la verdad, eh, solamente Dios conoce la condición de este lugar, de las familias que habitan acá. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que el Señor ha escuchado las oraciones de un pueblo que ha venido a este lugar a orar, a traer palabra, que ha enviado el Señor, inclusive a ustedes que han sido usados por el Señor para traer palabra a este lugar y pues solamente el Señor conoce el estado y la situación de, usted, de las familias que viven acá. Realmente son familias vulnerables que necesitan ayuda tanto espiritual como material. Pero pues aunque no podamos darles, mejor dicho, sí, suplirles para siempre, pero... Lo más importante es que la palabra del Señor quede sembrada en ellos para que ellos tengan una esperanza, no en el ser humano, sino solamente en Dios, porque hay esperanza solamente en Él. Eh, sí, pues acá es un lugar de mucha vulnerabilidad, tanto para los niños, para las mujeres, hay mucha madre cabeza de hogar, muchas personitas como ustedes lo vieron, viven del reciclaje, viven situaciones o vivimos en situaciones que de verdad, eh, como se dijo hace un rato deprobables, deplorables porque es mucha la necesidad material, es mucha la necesidad de alimento, de vestuario los niños como pudieron ver los niños se fueron pues bendecidos con la palabra pero falta mucha más bendición y oramos para que el Señor sea colocando ese sentir en esos corazones de que coloquen su mirada aquí en Ciudad Bolívar colindando parte con su hacha porque eh, esto que ustedes hayan venido y que hayan tenido el sentir de bendecir este lugar en eh, la respuesta a muchos clamores y oraciones que hemos hecho a nuestro Padre Celestial que que mande esas manos de bendición para poder a este lugar no solamente suplirles las, las necesidades espirituales sino también ayudar a menguar en algo lo material muy agradecidos y que ojalá este este sentir que hoy hubo lo siga viendo en muchas en muchas más personas ...para poder bendecir este lugar y verdad un día ver este lugar diferente... ...las casas en eh, diferentes porque pues aquí la necesidad de luz, de agua, de todo... ...pues se puede notar, eh, como ven en la parte alta muchas casas ya se han caído... ...se han derrumbado por motivo de la lluvia, son familias que han tocado salir de su lugar de, de vivienda... ...por este motivo, vivimos al pie de un caño, como se pueden dar cuenta en ese lugar... Y ese caño se ha desbordado en, en ocasiones y eso es una de las situaciones en que, en que las familias pues, también se sienten pues, amenazadas porque pues, el agua siempre va a coger su cauce y, y esa es una de las situaciones que nos vuelve mucho más vulnerables aquí en esta comunidad. Que por favor, que estas personitas que nos están viendo, que coloquen su mirada aquí en este lugar, que este, este el, el, aquí es donde de verdad se, se denota que, que si el amor del Señor no solamente es espiritual, sino tangible. Y el Señor ama a los que hacen la obra de Él y una de las obras es denotar eso. Que pongan su mirada aquí, que ojalá tengan bien a sentir, ayudar a muchas familias aquí que no tienen una vivienda digna, que a sus hijos, sus abuelos sufren enfermedades y, y muchas veces uno quisiera ayudar, pero de verdad la situación económica, la situación de esto espiritual, estamos siempre dispuestos, pero las cosas materiales sí, nos hacen mucha, mucha falta. Que por favor coloquen su mirada aquí para que podamos bendecir también a muchos más. No, que Dios les bendiga, Dios les bendiga muchas bendiga, gracias verdad, y que gracias. el día que tengan a bien a venir, aquí les esperamos con los brazos que abiertos. Que no sea la, la primera ni la última vez, acá los esperamos. Segunda, que está <risa> la segunda vez. Que no sea, acá los seguimos esperando, en la próxima oportunidad. Bueno, hemos cumplido. ¿Qué opinan de esto mis pastores? Excelente, creo que hubo una gran aceptación eh, en la palabra, Dios tocó, ministró, eh, nos sentimos muy contentos con esto y en esta parte social también, los alimentos que se repartieron, la ropa, la gente está muy contenta y creo que esto eh, se va a ir expandiendo más y para nosotros es una alegría inmensa, inmensa, de verdad. Pues muy bendecidos. Porque Dios dice que es mejor dar que recibir y gloria a Dios en este momento pues para la honra y gloria de Dios somos instrumentos de bendición para estas gentes que encuentran siempre un no, un no de trabajo, un no de oportunidades y se les cierran las puertas. Hoy ver las caras de alegría de los niños, de las, de las madres, aún de, las, de los hombres, los ancianos... Eh, ver esas caras de alegría nos llenan de gran satisfacción y muy bonito eh, experimentar este, esta esencia de dar, esta esencia de repartir, muy bonito para nuestros corazones, para nuestras almas creo que somos más bendecidos somos más bendecidos en el sentir esa satisfacción de dar de dar, eh, le damos la gloria a Dios, eh, le damos las gracias aquí a mi hermano por Tener esta fundación de cristianos en la gloria eh, y le damos las gracias a todas aquellas personas que aún en el anonimato eh, intervinieron en esta obra social le damos la gloria y las gracias a dios bendito sea nuestro dios gracias bueno aquí con mis hermanos hemos cumpl... el señor ha cumplido nosotros no hemos cumplido somos como, como decía ramiro eh, somos esos, gran... esos instrumentos y bueno queremos de, eh, siempre darle la gloria y la honra al señor y algo que decimos en la gloria fundación es que estamos en la gloria para hablar de Dios. Y esa gloria que, que Señor, la estamos viendo aquí en la parte de atrás, es porque realmente el Señor se está manifestando. Una palabra que dio esta mañana, aquí mi pastor Henderson, el Espíritu Santo lo usó. Antes que comenzara la prédica, yo le dije, pastor, que el Espíritu haga llorar a estas personas. Y el Espíritu los tocó, quebrantó almas, quebrantó vidas. Y bueno, eh, esperando que volver una vez más aquí en esta área de Caracolí. Bendiciones y nos veremos en otra oportunidad. Bueno, mis hermanos, eh, también queremos invitarlos a que se unan a, esta, a esta gran, estos grandes eventos de en la Gloria. Puedes visitarnos en nuestra, en nuestra página de internet, www.diosenlagloria.com, también en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, también en Twitter. Y siempre a esa gloria y la honra al Señor. Si tú quieres oh, dar algo, puedes escribirnos. Puedes eh, enviarnos un WhatsApp. Toda la información la vas a poder encontrar eh, por medio de la página. Eh, también puedes escuchar eh, bajar la aplicación de Cristianos en la Gloria Radio por la aplicación de Google Play. Y muy pronto estaremos en, también en iOS. Pero los invitamos, realmente te invitamos a que vean lo que el Señor está haciendo, está haciendo con estas vidas, con estas almas. Y la, la cámara la invito a que, que muestre lo que está haciendo el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis hermanos, una vez más, te invito a que seas parte, seas parte de este gran avivamiento, un avivamiento que el Señor ha, ha, había dicho hace mucho tiempo. Eh, muy pronto también nos van a enviar imágenes, videos de Cincelejo Sucre y, y en otro, y otra, de su presencia también nos uh, está bendiciendo a través de otras personas en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, entonces, eh, nos tenemos. Eh, un poquito más tarde o de pronto en otra ocasión para